Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Hoy vamos a ver una cocina pequeñita, blanca, en un piso de 56 metros cuadrados, aprovechado hasta el último centímetro. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Esta cocina la sacamos porque me dijo la clienta me sacarás vídeo de la cocina aunque sea blanca, y me hizo tanta veces y dice va, sin problemas, lo sacamos. Entonces, tenemos una cocina blanca en un piso de 56 metros cuadrados. La clienta ha reformado el piso con sus propios gremios, y nosotros hemos intervenido en lo que es el diseño de la cocina y el diseño del baño. Entonces, es un piso muy chiquitín, como podéis ver, está todo súper nuevo, todo a estrenar, Aparte de lo que es el salón, lo que es el dormitorio de ellos y el dormitorio de los niños, lo ha hecho nuestros compañeros de de Selección. Os dejo el enlace a de Selección aquí en la descripción del vídeo por si queréis ir si a visitar su web. Y lo que es la cocina y el baño lo hemos hecho nosotros. Entonces es un piso pequeñito, que si os fijáis un poco está súper aprovechado todo, tiene capacidad de almacenamiento escondida por debajo de las camas por todas partes, pero tiene sitio hasta para tener su propio mueble para la colección de tazas, o sea que al final de 56 metros viven cuatro personas y un... una mascota, un perro y tenemos nuestros dos dormitorios muy bien aprovechados y muy bonitos, nuestro salón con una tele grande bien aprovechado todo hasta el último centímetro y el dormitorio de los niños que también está súper bien aprovechado y lo que es el baño pues también tiene mucha capacidad de almacenamiento, ha quedado muy chulo todo en nivel de decoración y luego la cocina, que es una cocina pues bueno con menos carga de diseño porque se ha preferido optar por una cocina muy blanca para tener más luz en un piso y una cocina que es un poco... le eh, faltan metros. Entonces, pues ya que tenemos tanta capacidad de almacenamiento, pues parece que si la hacemos blanca va a quedar más espaciosa que si la hacemos de un color más oscuro. Entonces tenemos una cocina que tenemos... Eh, lo primero que tenemos es que no tenemos puerta. Entonces, pues bueno, la puerta requiere un espacio para poder entrar y salir de esta cocina Está abierta al salón en el sentido de que no hay una puerta que separe el salón de la cocina, pero sí que hay un tabique que nos hace falta para poder tener muebles, se me explico, y tener capacidad de almacenamiento. Entonces, ya veréis que cocina también aprovechada. Lo primero, altura de encimera. La friolera de 96 centímetros de altura de encimera. El cliente es muy alto y entonces, pues bueno, se adapta por una altura de encimera muy alta. 96 centímetros de encimera, nuestro mueble de tamaño XL, y evidentemente, como hay una campana extractora encima de la placa, Cuanto más alta es la encimera, más bajitos son los muebles altos. Pero tenemos la altura exacta y milimétrica. Son cocinas complicadas, ¿eh? Me Tengo que esforzar a fondo porque aquí tenemos eh, una bancada de 3 metros de largo y luego tenemos un pilar de unos 20 centímetros de ancho. Entonces, en 3 metros de bancada vamos a tener, a nivel de mueble bajo, tenemos un mueble con cajones de 120. Este mueble de cajones de 120 es muy aprovechado. Cabe mucho más en un mueble de 120 que en dos de 60. Entonces, tenemos... Un estupendo cubertero, mira qué cubertero más hermoso. Y el hueco para meter todos los platos en este primer cacerolero del mueble de 120. Luego tenemos debajo otro cacerolero, que es otro cacerolero de 120. Ahí vamos a tener todas las sartenes y todas las ollas. A continuación, lava secadora, a continuación, lavavajillas y a continuación, un mueble de fregadero con dos cajones. El primer cajón para meter lo que sería el estropajo, la valleta, etcétera, etcétera. Y el segundo para los cubos de basura de reciclaje, que te caben dos cubos, uno pequeñito para el orgánico y uno un poco más grande para lo que sería el plástico. Entonces tenemos 120, 60 de secadora, 60 de eh, lavavajillas y 60 de muebles fregados, total 3 metros. Aún nos quedaban 15 centímetros delante del pilar. En esos 15 centímetros que están justo delante del pilar hemos metido ese mueble aceitero, que es verdad que está lejos de la placa, pero por diseño de cocina, por instalación de mucha serie de cosas pues nos convenía que el fregadero estuviera más al fondo. O Aunque sea, el acitero está lejos de la placa, son dos pasos, y tienes tu acitero aprovechadito hasta el último punto. ¿Y por qué está el fregadero al final de la cocina? Porque justo encima del fregadero está la caldera. Ya veis qué tamaño de caldera, ya veis cómo va, porque queríamos poner un frente de encimera que llegase hasta justo los tubos de la caldera, de manera que los tubos de la caldera no se vieran, y la caldera va al milímetro para que tenga la inclinación suficiente del tubo de chimenea de la caldera, y que quepa justo, justo raspado, vamos al milímetro completamente, cuando vamos tan ajustado de espacio, hay que ir al milímetro. Y luego ya tenemos dos muebles de 60 y el mueble de encima de la campana. Y en el otro lado de la bancada que tenemos, pues tenemos todo el almacenamiento. Entonces, como los pasos son tan justos y como la ventana tiene la anchura que tiene, vamos a tener un mueble de 80 centímetros, que es un primer mueble de fondo reducido. Ese mueble va a tener un fondo de solo 42, entonces tenemos... La cocina es tan pequeña que la cámara no lo pilla bien, pero tenemos un mueble de 80 de fondo reducido, tres muebles de 60 y otro mueble de 80. Efectivamente, la zona de almacenamiento es más larga que la bancada de cocina, es un poquito más larga. Entonces, en este primer mueble de 80 centímetros es el mueble de limpieza. Fijaros lo que cabe: cabe un mundo. Y además le hemos puesto un enchufe dentro para que pueda tener el aspirador conectado cargando la batería mientras está en su sitio guardado. Muy práctico porque así no tienes que tener el aspirador cargando y luego guardando guardado en el mueble cuando ya está cargado, sino que mientras está guardado se está cargando luego tenemos un combi integrado en este caso eh, cuando metes un combi integrado siempre vas a tener un poquito menos de capacidad que cuando es un frigorífico libre instalación, pero a nivel estético evidentemente te queda una cocina mucho más armoniosa, además el combi integrado hace menos ruido que un combi de libre instalación por el simple hecho de que está dentro de un armario, entonces pues bueno de cada una cocina que no tiene puerta, que lo separe con el salón es verdad que el combi va a ser el que menos ruido haga en comparación con el lavavajillas y sobre todo con la lavadora o la lava secadora. Pero también es verdad que ese combi eh, va a estar funcionando muchas más horas y va a hacer ruido, mucho ese murmullo del frigorífico va a estar muchas más veces funcionando que lo que es la lava secadora o el lavavajillas. A continuación tenemos nuestra columna de horno y micro, que como tantas veces debajo del horno vamos a llevar un cacerolero. Nuestro horno de 60, nuestro micro y nuestra puerta encima. Luego tenemos el despensero. Mira qué despensero más chulo. Recordad que estamos hablando y una cocina que aquí, en la parte más ancha que estoy, no tiene un metro, me explico, y tenemos 56 metros cuadrados de piso y fíjate lo que hay de almacenamiento. Entonces en este despensero tenemos el despensero principal de comida, principal, porque luego hay otro que también sirve de despensero. Entonces tiene sus cuatro caceroleros interiores y puedes gestionar perfectamente toda la dispensa de comida. Y finalmente tenemos otro mueble de 80 para darle una simetría a la cocina, si bien es cierto que no tienes perspectiva para ver todo, ni con cámara ni sin cámara, porque es tan estrecha que no tenemos perspectiva. Y en este mueble de 80 centímetros es el mueble de desayuno. Es un mueble mixto de almacenamiento, pero donde veis también tenemos cafeteras y cápsulas de café para por la mañana cuando te quieres hacer el café, pues abres el armario y dentro del propio armario, pues sí que te haces tu propio café, pum pum, te preparas el desayuno y lo tienes. Respecto a la encimera, tenemos una encimera que es de piedra natural, entonces es de 2 centímetros de espesor y tiene encimera tanto en la parte de encimera para apoyar como en el frontal y además tiene dos laterales, una a cada lado porque la cocina no se ha alicatado como tantas veces, pues bueno, las cocinas hoy en día, si se puede, no se alicatan entonces para evitar sobre todo que la placa cuando salpique, cocina aceite, salpique y manche la pared era necesario poner ese costado de encimera a la derecha de la placa mientras que el de la izquierda no era tan necesario y se ha puesto única y exclusivamente por simetría para que la cocina sea exactamente igual. Muchas veces estos costados se ponen de forma cuadrada, otras veces se ponen en tirada. A mí me gustan más en tirada porque me parecen más estéticos que de forma cuadrada, pero su función principal es proteger. Entonces, es verdad que el cuadrado protege más la pared, pero también es verdad que generalmente cuando vas en tirada también te protege lo suficiente y nunca ocurre absolutamente nada con la parte que va menos protegida. Respecto a los aparatos, los electrodomésticos han sido todos de la marca AEG o Electrolux. Entonces, el frigorífico integrado, esto es muy importante cuando se elige un frigorífico integrado, es un combi que el congelador es no frost. En el mundo del congelador están los congeladores no frost y los congeladores que no son no frost. Se pueden llamar low frost, smart frost, Pepito Pérez Frost. Si es no frost pone no frost. Si no pone no frost o pone otra cosa que suena a no frost pero no es no frost, es otra cosa. Entonces básicamente los no frost que tienes que descongelarlos muy pocas veces, se recomienda al menos una vez al año, pero tienen una necesidad de descongelación del congelador muy baja y todo lo que no sea no frost va a requerir una mayor frecuencia de descongelación. Veréis que hay una diferencia de precio muy importante, pero mucho, entre un frigorífico integrado combi, que la parte del congelador sea no frost, más caro, que los que no son no frost. Y luego en la parte de arriba hay aparatos que son todos no frost, que hemos hablado muchas veces que son los que si melón toca la parte trasera se congela, o si la lata de cerveza o el refresco toca la parte trasera se congela, y los que son frío húmedo, como es este caso, entonces ese frío húmedo es un sistema cíclico de manera que digamos la humedad, el frío, el frío del, del frigorífico está en las paredes y un ventilador lo no mueve y conserva la humedad, mientras que el no frost, el que es total no-frost, pues en el sentido, desde mi punto de vista, es un poquito peor. Y luego tenemos el horno. El horno es un horno de eje, que es el horno habitual que montamos de eje, pero ahora ya viene con wifi. Entonces, ahora a partir de ahora vais a ver que todas las marcas en todos los electrodomésticos van a empezar a venir con wifi. No sabemos muy bien para qué queremos el lavado de la lavadora wifi o para qué queremos el horno wifi. Entonces nos van a vender historias de que eh, bueno, se pueden actualizar solito el software, te puede meter nuevas recetas, pero en el fondo yo lo veo muy poco útil. Sí que es verdad que hay hornos de gama muy alta. Dejo aquí un vídeo de un tope de gama que vimos de Electrolux, que ahí sí que digamos que el horno tiene aquí una cámara de fotos en el asa y entonces aparte de ser wifi puedes ver cómo va el asado. Pues tiene un sentido, en un tope de gama pero desde luego un horno que normalmente no vas a utilizar encender el horno desde la calle, ni desde el trabajo, ni desde el sofá de tu casa, pues no tiene mucho sentido, pero vais a ver que va a venir todo con wifi próximamente, todo, todo, y todo todo, Entonces, pues bueno, ¿qué te parece esta cocina? ¿Te ha gustado? ¿Te gusta la altura de encimera? ¿Te gusta cómo brilla? ¿Te gusta la piedra natural en lugar del porcelánico? Deja en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!